Como saber en mi ordenador con Windows 11 o Windows 10 la memoria dedicada que tengo en las tarjetas gráficas. Vamos a pulsar con el botón derecho del ratón sobre el logo de Windows, o una pulsación larga en pantallas táctiles. En el menú que sale, clic, esta vez izquierdo, en Administrador de tareas. Clic en la pestaña Rendimiento. Clic sobre cualquiera de las GPU que tengas, en mi caso tengo dos. Aquí está la memoria dedicada de una y haciendo clic sobre la otra puedo ver la memoria dedicada de la otra. Muchas gracias por la visita.